Un saludo chicos, hoy vamos a aprender cómo crear un blog desde tu celular. Primero hay que ingresar al Google Chrome. Buscar blogger, blogger.com, con doble G. <coughs> Esperamos que cargue. Elegimos desde qué cuenta queremos crearlo. Y le ponemos, lo no, primero, las tres rayitas a la izquierda, en el menú principal, y le decimos crear blog. Les va a aparecer una pantalla en la que ustedes van a elegir el nombre. Vamos a inventar, a inventar uno, ABC123. Siguiente. Les va a pedir el nombre de la URL con el que ustedes, cuando ustedes tienen la herramienta de búsqueda en el Google Chrome, colocan a veces ustedes una página web. Es como decir, el nombre de su página web. Todo junto, ABC123. Si, es que, si es que ya existe esta página, no nos va a dejar crear. Va a decir, lo sentimos, esta dirección de blog no está disponible. Entonces le vamos a poner algo más. XYZ. A ver, ABC, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya me deja colocarla. ABC, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, me dice que no, es, no está. A ver. ABC, prueba. A ver. Así ustedes tienen que fijarse si, si la dirección existe. <coughs> Conociendo ABC. Ya. La dirección está disponible. No, me sale que no. Ya, esta dirección sí. Conociendo ABC123. Porque en el blog spot siendo una herramienta gratuita. Definitivamente hay muchas personas que han creado eh, blogs y seguramente ya utilizaron esos nombres que ustedes están cogiendo. Entonces yo ahorita le voy a poner conociendo ABC123. Le doy a guardar. Ya está, ya la creó. Seguramente me va a pedir confirmar el nombre. Ya me creó, la, ya me creó la, eh, el blog. No hay ninguna entrada, porque nosotros no hemos creado todavía ningún artículo. Si ustedes vuelven a entrar a la mesa de menú, ya aparece ABC123, que fue el nombre inicial que le di. Y yo aquí puedo crear una nueva entrada. Una nueva entrada es crear un nuevo artículo. O puedo cambiarle también el tema, o le puedo cambiar el diseño de cómo va, se va a ver en el internet. Tienen entre varios diseños que les da gratuitamente el blogger, que ustedes pueden elegir. Y elijamos alguno, cualquiera. Este, por ejemplo. Se van a aplicar. Me dice que el tema ya se aplicó correctamente. Entonces, me voy de nuevo a la pestaña del menú y le voy a decir crear nueva entrada. Le pongo un título como crear un blog desde el celular. Y ahí le coloco eh, paso 1, paso 2, paso 3, etcétera. Ya hasta aquí yo estoy creando un texto. Yo le puedo cambiar el, el tipo de fuente. Hasta aquí ya estamos. Un momentito, vamos a darle un espacio acá. Y le voy a decir confirmar. Yo ya creé mi primera entrada. Si yo la quiero volver a editar, ingreso a los tres puntitos. O le doy de frente a la C, perdón, le doy de frente a la C. Y puedo volver a ingresar por si me equivoqué o quiero colocar algo más. Si yo quiero agregarle una imagen... Como van a ver acá. Volteo mi pantalla en horizontal y van a ver que hay más opciones. Dentro de ellas está agregar imagen. Entonces yo puedo subir desde mi celular o buscar desde el blogger, si es que tengo alguna imagen. O la subo desde mi celular. Elegir Archivos. Archivos. Y puedo elegir cualquier imagen, ¿no? Voy a elegir cualquiera al azar. Para eso ustedes tendrían que tener descargada. Selecciono la imagen que quiero y ya va a aparecer. O sea, dentro de lo que yo he colocado, puedo colocar una imagen, la publico. Ya está. Procedo. Y ahora me voy a ver cómo se ve mi blog. Este es el primer blog que he creado. Ya aparece el nombre, ABC123. Arriba ven en, en, el, en el espacio blanco que dice que se llama... Eh, prueba Prueba.abc123.blogspot.com Que fue el que le pudimos colocar porque era el que, existí, el que nos dejaba colocar. Y aparece el artículo que he creado. Si no les gusta este tema... Lo que tienen que hacer es cambiar el diseño del tema para que se vea como a ustedes les, les parezca más conveniente.